Chito. Bienvenidos al canal Los padetti mi nombre es Yeser, Les traigo un nuevo video Un vlog de día martes Saliendo de un fin de semana De excesos y de mucho amor Mucho cariño porque estuvieron mis papás acá eh, Me vinieron a visitar Desde Santiago, para las que no saben obvio, O son nuevas en este canal Y este es el primer video que están viendo Yo vivo acá en Villarrica, en el sur de Chile Y mis papás viven en Santiago Y este fin de semana largo Día del trabajador me vinieron a visitar, así que estuve con ellos bájalo un poquito hijo estuve con ellos, lo pasamos chancho, chancho, chancho y ahora voy a comenzar con mi rutina eh, de ejercicios que es un reto que estoy haciendo, un reto de 21 días y este es mi día número 16 así que vamos como avión no he dejado de hacer ni un día para poder cumplir el reto y poder eh, transformar esta rutina en un hábito ya después, terminando el reto de 21 días, me han preguntado si yo voy a seguir con los ejercicios. Claro que sí, porque por eso lo estoy haciendo. Haciendo porque quiero que se transforme en un hábito en mí. Y la única forma de hacerlo es comprometiéndome con algo o con alguien. Y en este caso me comprometí con ustedes, mis chanchitas y chanchitos. Y dije, ellos me van a motivar a que yo cumpla mi reto y poder hacer de esto un hábito, ¿no es cierto? Así que vamos con el reto número 16. Ya, chanchita, terminé la rutina. Eh, voy a hacer mi habitación. Y después me voy a bañar. Estoy subiendo el video que va hoy día. Lo dejé subiendo, pero ahora quiero revisar si ya estamos listos. Para ir a bañarme tranquila y ya después dedicarme a grabar, a grabar, a grabar. Y a ser vivo. ¿Por qué? Porque hay que ponerle. Hay que ponerle. Hay que trabajar por mis huedas. Ya, está listo. Me falta hacer la portada. Y estamos. Ya, eh, la ve. Ayer la ve, harta ropa. Y hoy día la ve la última porque ya no me queda detergente. O me queda así un poquito que podría lavar más. Porque estoy lavando harto porque hay mucho sol. No va a ser tanto calor, 15 grados. Pero esos, esos rayitos de sol algo me, me apañan con la ropa. Así después, cuando sí si llueve, ya no estoy preocupada de andar secando ni nada, ¿ya? Así que eso, me van a acompañar este día a hacer mi rutina de hogar, como siempre, dándolo todo, con todo el ánimo del mundo. Aunque a veces uno anda así media triste, pero hay que sacar fuerza de, de donde sea. Ustedes saben que nosotras somos mujeres empoderadas. Siempre me acuerdo de eso cuando estudiaba en enfermería, que decía, ¡mujer empoderada, mujer empoderada! Me cargaba. No, ahora vamos a decir... Mujer con todo el fuá que tenemos, con todo, lo vamos a dar todo como siempre, así que vamos por eso. Ya me sequé el pelo, un poco en verdad, pero igual ya algo que me seque está bien, ¿no es cierto? Me pegué una delineadita, tenía ganas de delinearme los ojos, yo dije ya, lo voy a hacer, total No me eché bases así, pura cremita y delineado de ojitos, ni me pinté los labios tampoco Así que así estoy, así estoy, estoy cocinando, estoy eh, haciendo pollitos lo voy a hacer con ensaladas y eso vamos a estar almorzando en un ratito más. Ya ya hice mi habitación, ahí hice algunos cambios. No, puse el Buda nomás y puse esa plantita ahí para que no se viera tan pelado. Y ahí el Budita, par... porque en el cuarto me da miedo que se eche a perder. Aunque no ha entrado agua ni nada, revisamos con mi papá y está impecable por dentro, pero por si acaso, ¿no es cierto? Y yo dije, ya, lo voy a ocupar, ¿sí? ¿por qué lo voy a estar perdiendo ahí mi Buda? Y aparte que es la habitación, mejor, porque así me relaja. Puedo meditar, mirando al Buda. <ríe> así que eso, ya, vamos a seguir con el día. Renatito también lo bañé, ahora está jugando con sus legos. Y me voy a poner calcetines, porque no me he puesto calcetines. Y cuando se me empiezan a lavar las patitas, me a, se me empieza a poner roja la cara. Así que me voy a poner calcetines y me voy a ir a sentar al living un rato con Renato mientras se hace el pollito y después vamos a almorzar, ¿ya? Así que en esa ando yo, ya mi güerita. ¡Pip! Ya, chanchita, vamos a almorzar con Renato. Miren aquí, esa ensaladita de choclo, de lechuga, tomate. Es Ya, ¿ya? Le voy a servir juguito a Renato. Así que vamos a almorzar ahora. Espérate. Ya, chita. Un, dos, tres. Provecho. Les muestro el tiro para el otro lado porque si no. ¿Saben por qué grabé así? Porque Renato dijo que no quería decir provecho. Ya, aquí está el pollo que los, me estaba sacando pollito. Por eso está así. Tomate, choclo, una papa, lechuga, plato Renato. Ya voy a buscar uno. Ya. ya. Estaba acomodando la ropita. Saqué a Panchito. ¿Y Panchito? Ah, se entró. Me había asustado. Y miren, el volcán. Está blanquito. Blanquito. Por eso hace tanto frío, me nevo caleta. Voy a esperar que haga pipí y nos vamos a ir a acostar un ratito con Renato. Me voy a ir a acostar un ratito con él porque quiero que duerma una siestecita, Renato. Tiene que dormir más. Así que, eso. Ah, y no le había comentado, el cholo... El Cholo es muy amigo, es muy bueno para ser amigo, y trajo una, a otro perro, no sé si es perro o perro, un blanco, era el negro y el blanco, y no les di más comida, no les di más comida, y a la Luna le daba comida y le daba en la cocina, pero un poco más adentro, entonces como que le hacía entrar un poquito para que comiera, y ahí los otros se dieron cuenta de que chao, así que se fueron y se estaban quedando en una casa de por allá, porque a veces pasan por aquí y después se van, se van porque le digo ya, ch, fuera, y se van para allá, sí, yo creo que era de una casa de allá, porque cuando arrancan al tiro se van para allá, para ese lado de allá, y los dos, ahora andan los dos por todos lados, así que eso, mm, está haciendo del 2 menos mal que lo saqué, ya, entonces eso vamos a hacer, nos vamos a tirar un ratito con Renato, Hola bueno, chanchitas y chanchitos, buenos días. Hoy es otro día. Me pasa el otro día porque yo grabé súper poco, súper poquito. Pero hoy día me pongo al día. Chanchitas, hoy día yo creo que ha sido el día más helado de que estaba aquí. El más helado. Tengo mucho, mucho frío. ¿Qué ah, va saliendo lento. Y tengo mucho frío. Me, me puse una camiseta de Polar, este chalequito, unos pantalones que tenía guardados. Miren, ahí se ven que son de Polar adentro. Y no voy a hacer nada en mi rutina de ejercicios hoy día. O sea, ahora lo voy a hacer en la nochecita, en la tarde. Porque... Quiero ordenar un poco acá. Quiero ordenar, quiero cocinar, quiero hacer pantrucas, así que me voy a dedicar a eso. Y después tengo reunión, entonces no quiero que se me acorte muy rápido la mañana. Quiero hacer varias cosas. Espérenme. Entonces, por eso decidí. Hay ah, otra que la Tini también quiere hacer conmigo. La Trini quiere hacer conmigo, entonces yo dije ya voy a hacer en la tardecita, después en la tarde me baño, me voy a tener que secar el pelo ahí full. Eh, bien se quito el pelo para acostarme. Así me acuesto calentita y, y no tengo que estar saliendo y que me dé un aire. Y nada de eso. Así que hace mucho frío, yo creo que. Oh, no sé, pero en la mañana estaba todo congelado. Y ahora tengo el mismo que se me está apagando, por cierto. El día, ¿no? que voy a colgar la ropa que la vi ayer, que la tengo en la lavadora que se secó la ropa interior que la tengo ahí, y ahora no voy a colgar más ropa Ya me eché las cremitas. Ahí por a ver por haber. De ahí me maquillo, me aliso el pelo. Bueno, eh, hice unas tostaditas. Y vamos a comer con quesito fresco y mantequilla, margarina. Me hice otro café. Me, me tomo un café la mañana así peladito. Ahora me lo voy a comer con un pedacito de pan. Ya, y mira Aquí está mi cafecito. El, unas tostadas. Ya así se hizo Ahí está Renatito. Saluda a la chanchita. Hola. Ahí entre dos sacos, uno de pino y el otro de eucalipto, que es el último que me queda, el blanco que está ahí al fondo. Y entre para ir mezclando. Busco <ríe> otro cuchillo. Ya, yo busco otro cuchillo. ¿Qué le iba a decir, chanchita? Yo quiero comprar sí. Eh, yo dije que no iba a subir este video me hasta mañana, pero... Me muy poquito. Estaba revisando y tengo como 15 minutos del día de ayer, más lo de ahora. Hago un video más o menos como de 20 minutos, eso espero. Entonces lo voy a subir para no dejarla sin video, ¿ya? Y así no se me junta con la rutina de hoy día, el reto de hoy día y el vlog, ¿ya? Para que no quede tan. después me queda muy largo. Entonces, mejor lo voy a, lo voy a subir porque igual tengo la mitad... La, la mitad editado, me falta agregar estos clips nomás y estaríamos. Voy a hacer un adelanto. Yo creo que estos próximos días voy a ir a. hasta en mi chanchito ya. Voy a ir a un mayorista que encontré por aquí, por el centro. O sea, no he entrado. Lo vi por fuera nomás, que decía mayorista y como que se veía mercadería y todo eso. Y quiero ir a ver cómo están Má, los precios para comprar arroz, Tomite. video. Tome. Ya, para comprar arroz, fideíto Esas cosas que uno Esas cosas, pues Vieron comprarlas por mayor Ni tanto arroz tampoco porque uh -uh. La Angie el otro día me contaba que ella compró arroz Harto arroz y se le echaron a perder Bueno, le salieron cositas Entonces, no tanto arroz tampoco Pero sí lo que es tallarines, fideo Tener, porque eso Salvan demasiado y, y a quien no les gusta ¿No es cierto? Obviamente que trato de comprar los, los más sanitos Y los más ricos también porque si voy a comprar barato tallerines o fideos que son de marca que no, no las conoce nadie, prefiero comprar los vivos nomás y. Ojalá que ¿Más? maravilloso sería encontrar los vivos por mayor. Eso, eso me gustaría. O alguna marca conocida por mayor. Pero para estar comprando marca que no conoce nadie y eso y no me gusta. Entonces yo quiero. No, no eso, eso es lo que quiero encontrar. Aquí. Este si no, me tuyo, voy a la cuenta nomás Más ¿eh? este es tuyo, este es el mío Todo es tuyo, todo es tuyo Todo es el mío, todo es tuyo Sí, mi vida Así que eso quiero hacer, ¿ya? Yo quiero que muchachita, mamá Así que voy a ver Cómo estamos con los minutitos Y también voy a hacer harto vivo Estaba probando por Instagram Los vivos Y no pude subirla al YouTube no pude subir el, el vivo ese que hice ese día, que no había video. Yo dije, subo este vivo. Y no lo pude pasar del Instagram a YouTube. Porque parece que justo cuando uno corta, ahí se tiene que pasar. Ahí no más, hijo. Entonces, lo que voy a hacer cuando esté en la calle o quiera hacer un vivo así, hacerlo por YouTube, pero con la cámara así. Porque es más fácil llevarlo en la calle el teléfono para el otro lado. Entonces, voy a empezar a hacer los vivos Así. Cuando no esté en la casa, lo voy a empezar a hacer por YouTube nomás. Me va mejor. Así que eso voy a hacer. Ahora voy a editar. Así que voy a despedir este video ya. Si sí le ha gustado este video, cortito, pero es que como que yo andaba con un poco baja de ánimo, por eso grabé harto poco. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Nos activen vemos la un... campanita. Activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós, chiquita. <risa> Voy. <risa>